Jefe del Estado Mayor de la Defensa que llega desde el diario local de Huelva lamardeonuba.es eh, ¿Está previsto que la UME intervenga en los asentamientos chaboristas de trabajadores de Huelva y Almería para la instalación de puntos de agua y módulos sanitarios como solicitan algunos ayuntamientos las subdelegaciones del gobierno y también diversas ONGs? Pues no tengo información concreta de esa petición puntual pero... Las peticiones que se mandan a, a, al mando de operaciones son valoradas y, y se atienden en su debido orden, o sea que en cuanto llegue desde luego la valoraremos. Muy bien, pues muchísimas gracias.